Hola, amigos de Interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores y DCs de Latinoamérica. Estamos hablando con la gente más interesante de nuestra región en todo esto que está sucediendo con el emprendimiento, las altas tecnologías y lo novedoso. El día de hoy tengo como invitada a Carolina Sampson, CEO de Newbox. Eh, Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Osvaldo, por tenerme aquí. Bien, bien, súper bien. Aquí estamos. Encantado y agradecido de tu tiempo. Déjame... Eh, eh, hablar un poco de tu compañía Nubox. Ofrece software de contabilidad, nómina y servicios de facturación electrónica para contadores, pequeñas y medianas empresas. Eso es un poco de la compañía de, mm -hmm. Caroli, de Carolina. Carolina mm -hmm. desarrolló y fue directora en Latinoamérica de HubSpot, en donde construyó un equipo grande a lo largo de toda la región, donde llevó a esta compañía de cero alrededor de 20 millones en este revenue anual recurrente. Eres autora, eres conferencista, tienes unas responsabilidades increíbles, has tenido unas oportunidades en tu vida increíbles. Eh, bienvenida y gracias eh, por, por este tiempo, Carolina. No, gracias, gracias, gracias por esa, por esa intro. <risa> veo algo, empecé a hacer yo mi tarea, leí muchas notas, eh, te seguí en tu Twitter, te stalkeé más bien en tu Twitter <risa> y, y veo que tienes una experiencia brutal en temas de crecimiento, de desarrollo. Y ahorita es un reto para ti. Justo estaba leyendo que, que para Colombia 2022. Cuéntame, ¿cómo estás? Con todos estos planes que traes, con todo este desarrollo para Nubox, ¿en dónde estás parada? Súper, súper. Eh, sí, efectivamente. Yo, claro, llevo ya muchos años de experiencia en, en, en growth y en, especialmente en SaaS B2B. So, soy bien geek en ese sentido y, y soy bien eh, como deep en términos de SaaS B2B. Entonces, espero que a todos los, los, los CEOs o dueños de SaaS que están ahí escuchando, eh, Siempre el tema de growth me, me, me, me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué es nuvox Ahí también como para ponerlo como más en más simple. nuvox es un SaaS para pymes, o sea, para small business, ¿es cierto? Eh, que lo que hace es que todas las empresas puedan hacer su parte administrativa online, ¿cierto? 100% en la nube, 100% en un mismo lugar. Entonces, un poquito le resolvemos la vida a, lo, a los emprendedores, que muchas veces estos emprendedores se tienen a emprender porque tienen un buen producto, un buen servicio, no necesariamente porque sean expertos eh, administrando un negocio. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que me preguntabas tú de, de en qué estamos ahora, efectivamente a mí en HubSpot, que eh, también es un SaaS y también es B2B, que me tocó entrar cuando era relativamente pequeño, eran menos de 200 personas, hoy día, no sé si saben, pero una empresa ya abierta en bolsa, 6.000 empleados, 34 billions, o por ahí ya no sé cuántos están, pero me tocó verlo crecer, me tocó hacer, verlo en el IPO, me tocó, entonces, fue muy entretenido esa parte de, de escalar. Entonces okay. me tocó, efectivamente, escalar ese equipo y esa, y esa vertical, ¿cierto?, eh, en muy poco tiempo, muy rápido. Entonces, ¿en qué estamos en Nubox? Justamente estamos en eso. Yo digo que estamos pasando de ser un startup a un scale-up, que es cuando las empresas se ponen a crecer, ¿cierto?, aceleradamente. De hecho, la definición de un scale-up es que crecen al 40% por más de tres años seguidos. Entonces, okay. justamente estamos en eso y que yo te diría que ahí... Están mis mayores desafíos, porque uno efectivamente necesita skills distintos, estrategias distintos, equipos distintos, focos distintos, ¿cierto? Y, y un poquito en, en eso estamos, ¿cierto? en, en esta definición, o sea, en este ir a hacer este scale-up, que además nosotros queremos ser el scale-up más exitoso de, de Chile. Increíble, porque mira, te voy a platicar. Yo en estas conversaciones he hablado con mucha gente de Chile. Los chilenos están on fire, ah. están, están haciendo las cosas muy bien. pero Chile es un país muy chiquitito. Entonces, si tú quieres explotar, no puedes solamente estar en Chile. Eh, cuéntame un poco, entonces, eh, el mercado inmediato o el desarrollo por la región. que es? ¿Colombia? ¿México? ¿A, -a, -a dónde vas? Súper. Eh, de hecho, nosotros en Nuox somos parte de un grupo que se llama SUMA que de hecho se llama SUMA porque vamos sumando los mejores software de administración en toda Latinoamérica. Okay. Hoy día ya estamos en Argentina, y acabamos de entrar a México, en febrero de este año entramos a México. Sí. Y eventualmente en un futuro efectivamente nos gustaría mirar hacia un Perú y un Colombia, manteniéndolos en el Spanish Speaking Latam. Y justamente como dices tú, eh, queremos ser los más grandes en toda la región, o sea, en toda Latinoamérica. Queremos ser el software de administración para pymes más grande de todo Latam. Okay. Eh, día si sumamos a estos tres, ya lo somos, ya estamos ahí siendo de, de los más grandes, o yo diría que dentro de los top tres más grandes. Y ese desafío es justamente poder escalar cross-regional. ¿Por qué? Porque nuestro software tiene una, una particularidad que un, el gran valor, o una de las partes de gran valor que tiene nuestro software, es justamente la integración local. Aquí me refiero sí. con integración local, y acá los dueños de la empresa me van a entender muy bien, que es que para administrar tu negocio, uno sí o sí tiene que estar, por ejemplo, integrado con los bancos, con el servicio potiternos local, con eh, las otras herramientas locales. Entonces, yo te diría, y un poquito adelantándome quizás a, a algo que podemos hablar más adelante, cuál es la, esa ventaja competitiva que tiene uh -huh. Nubox, cierto, y suma? y es justamente que nosotros juntamos esas dos cosas, que es que somos un software que entiende toda la particularidad local, uh -huh. pero que también nos estamos moviendo a nivel regional, y que a nivel regional los dolores de las pymes en la región son relativamente parecidos, entonces resolvemos vale. eso, pero además tenemos esta patita local eh, súper potente. Así que eso Increíble. nos permite cierto, poner, poner una, una, un, un moat, como le llaman los gringos, que es como este eh, <risa> eh, barrera de entrada al final, ¿cierto?, a, a competidores que, que, que es más difícil, ¿cierto?, este crecimiento en el regional. Fíjate, Carolina, este jueguito de, de las startups, de los ecosistemas, de los unicorns que han salido por todos lados. Todos queremos ser un unicorn. Este, pero, pero este jueguito a veces yo pienso, bueno, ¿de qué es este juego de, de, de preparación, de gente, de tecnología, de inversiones? Cuéntame una cosa, ¿cómo llega una chica como tú? Tú eres latina, yo soy latino, pero, pero ¿cómo llega una chica como tú este cambio de mindset, esta transformación personal eh, eh, eh, con respecto a decir, oh, porque te voy a decir una cosa, yo te veo y digo, esta chica puede estar al frente de cualquier compañía tradicional, en la C-suite de cualquier pero estás en una startup. ¿Por qué estás en una startup? ¿Sabes? Entonces cuéntame un poco cómo llegaste a, a este punto y, y, uh -huh. y a, que, a que tu chip cambiara por completo. Uh -huh. Una de las cosas que yo siempre digo, yo hoy día soy la CEO de, de una empresa, pero todavía entrevisto a todas las personas que entran a Nuvox. Somos alrededor de 205 personas, pero todavía me da para entrevistarlos a todos. Y una de las cosas que yo siempre digo de por qué me vine a Nuvox es por tres cosas. Uno, porque yo sí o sí quería ahora una empresa chilena o latinoamericana, entonces yo ya venía de cinco años trabajando trabajar en una empresa en Estados Unidos, se quería un poquito como give back. Y después la segunda razón, yo creo que ahí está más relacionada con tu pregunta, es, yo quería estar en un lugar donde yo pudiera tener impacto. Eh, muchas veces eh, estas compañías que ya han crecido, ¿cierto? Mucho que hoy día son, qué sé yo, empresas en toda la región, de 6.000 personas, qué sé yo, son empresas hoy día legacy, muy difíciles de mover, y que al final el impacto que tiene uno es muy difícil, entonces mover a esto es como... Nada, en contra de esta empresa, creo que son íconos latinoamericanos que han ido creciendo, pero moverlo es muy difícil. Y lo choro que tiene Nubox es que estamos en un momento y en un tamaño súper interesante. En términos de momento, efectivamente estamos pasando de ser un startup a un scale-up, por lo tanto, ya no es, ¿cierto?, eh, tratar de este Product Market Fit si le doy... No, no ya tenemos una base instalada, nosotros de, de, de, de 15.000 clientes, tenemos un buen producto, qué sé yo. Ahora la clave es escalar eso, ¿cierto?, y llevarlo como a crecer. Y lo otro es que estamos en un tamaño también interesante, hoy día somos 200 personas, no somos tantos tampoco, por lo tanto lo, hecho es lo que sale de esa ecuación. Y es que eh, en el fondo estamos creciendo muy rápido con un equipo relativamente pequeño, por lo tanto el impacto que tiene que tener cada persona es muy alto. Entonces sí, yo siempre sí. digo que lo más entretenido que tiene Nubox es que la historia todavía no está escrita, y que cada persona hoy día de Nubox, que nosotros nos llamamos de hecho los Nuboxeros, es protagonista de <risa> esta historia, y, y lo pueden venir a escribir, entonces ¿qué más entretenido para...? Jóvenes profesionales, ¿cierto? de Que hoy día están quieren desarrollarse, qué sé yo, que hizo una empresa como Nuvox que está en crecimiento, ¿cierto? A venir a construir algo, en el fondo, que, que, que probablemente en otra empresa más grande no lo va a poder hacer porque las cosas ya están escritas, ¿cierto? Hay que ir a seguir un poquito manual. Acá al revés, eh, hay que venir a escribirlo, ¿cierto? Eh, y a y mí, el, personalmente, lo es que, lo que más me motiva. ¿Qué, qué, qué habilidades, eh, qué, qué visión habrán visto en ti los founders de Nubo mm. y el, el consejo, el, el, este, el board member, en relación a que a veces tienes que tener un grado de madurez y entender que el founder puede llevar la compañía hasta un punto, pero luego tiene que venir un CEO con una estructura mental? Háblame de eso también porque sé, sé que son los founders, eh, todos chicos, ¿cierto? Y, entonces, no están. Y, y, exacto, y ahora llegas, o sea, ¿cómo hacen esa transición? ¿Cómo llegan incluso a ese punto de madurez? Porque siento que es un tema de madurez, pues, ¿sabes? Sí, es divertido, porque yo creo que todavía, y acá, yo soy latina de nuevo, pero yo creo que es un tema quizás todavía bien latino, esto de, de, de costar entender de que llega un punto en que las empresas efectivamente llegan a un nivel de madurez. Entonces, yo siempre hablo de los founders y de los operators, ¿cierto? ¿Qué es un operator? Es efectivamente una persona con un expertise. Importante, ¿cierto? Que ya ha escalado, que tiene un conocimiento, qué sé yo, de Growth o de Revenue. Y esos Operators son clave en Latinoamérica. Yo creo que todavía nos faltan más Operators en las Startups para ayudar a estas Startups a escalar. Y yo creo que todavía muchos Founders todavía no se dan cuenta que, para, que uno que tiene que sumar a sus Operators en su equipo, ojalá early on, y que para sumar a estos Operators a sus equipos early on, adivina qué, tienes que probablemente compartir equity. Y esas cosas yo creo que todavía son difíciles en Latinoamérica de encontrar. Yo personalmente, cuando yo volvía a Chile después de haber estado ocho años afuera, ¿cierto? Yo en HubSpot tenía stocks, tenía equity, y, y me iba muy bien, ¿cierto? Y en general las empresas en Estados Unidos, cuando están early, saben que tienen que compartir ese riesgo, eh, con, con, especialmente con, con tu C-level clave que te va a hacer crecer. Cuando llegué a Chile, para mi sorpresa, no era algo tan común a mí me sorprendió mucho. O sea, de hecho, para mí era un deal breaker, por ejemplo, eh, tener stocks en una empresa. O sea, yo decía, si me estás contratando... Porque yo a nuvox entré primero como CEO, como Chief Revenue Officer, a cargo de la área de Revenue. Uh -huh. Y después, ahora estoy de CEO. Pero yo decía, yo me voy a encargar de toda tu estrategia de Revenue. Te voy a hacer crecer al 40%. ¿Y tú no me vas a dar stock? No entiendo. O sea, ¿dónde está el compromiso acá? Muchos me miraban con cara de como, pero tú estás loca. O sea, ¿por qué te voy a dar stock options a ti si tú no fundaste esto, no eres parte? Y yo pero no lo fundé, pero te lo voy a hacer crecer. Entonces, claro. yo creo que todavía, y, y yo soy súper directa y súper honesta, así que perdón si estoy defendiendo a alguien acá, pero. Me encantado, qué founders, bueno. Queridos founders, si quieren buenos operators y si quieren escalar, tienen que share el risk y tienen que share equity. O sea, no hay qué maravilla. Razón. Qué maravilla que lo digas porque te voy a decir una cosa. Le quitas el lado romántico a todo esto. De pronto tengo gente aquí sentada que los quiero mucho les mando un saludo, pero romantizan mucho el tema y no se trata de eso. Mira, al final del día no hay nada más capitalista que un tema de startups y de business. Es súper capitalista este asunto. Digo, ¿para qué no? De verdad, ¿Para ah. ¿Para y aparte que pero... todo, todos queremos crecer y pactar a más clientes y ojalá salva, resolverle más la vida a tu cliente. Entonces no entiendo por qué no querría sumar a alguien que ya lo ha hecho, que es experto en eso y que te va a ayudar a hacerlo. Entonces. Y, claro. y compartirlo y sumarlo como, como tu team. Y a mí, debo confesar, y ahí sí quizás hay una parte romántica todavía, oye que yo no me haga millonaria con las stock options de una... Pero es un tema como de, de, como, I'm sharing this conectivo, ¿cierto? Como que tú eres parte del equipo y como somos los dos stakeholders. Entonces al final hay un tema como, como de, de apuesta, psicológico, de que te quiero hacer claro. parte. Eh, me pongo la camiseta decimos en tal México cual, ¿no? tal, cual, tal cual yo también soy un stakeholder por lo tanto puedo pensar como dueño eh, que yo creo que eso lo, lo, todavía en Latinoamérica no está tan tan eh, acostumbrado a hacer sí, yo lo he visto bueno, mucho más en, en founders que quizás han vivido en Estados Unidos o que tienen más pero los no founders como más tradicionales o quizás no lo he visto tanto yo creo que hay que empezar a adoptarlo mucho más Estoy totalmente de acuerdo y te agradezco este conocimiento. Ahora, vamos a otra cosa. Eh, para el tema de crecimiento, bueno, está y, y hacerlo de manera acelerada está la tecnología. Y, pero uh -huh. para la tecnología, pues tienes que tener esta inversión. Háblame de las rondas, las rondas de inversión. ¿Estás ahorita sobre una o, o cuándo uh -huh. fue la última? Platiquemos un poco de eso. Uh -huh. Bueno, Nux efectivamente es, un, es una startup que nace en Chile. Eh, okay. El 2011, y partió efectivamente, fue uno de los primeros SaaS como para SaaS B2B en la nube Entonces ahí uh -huh. tuvo como first mover bastante importante Y en 2017 entra Riverwood Capital, que okay. es eh, un private equity de Estados Unidos, ¿cierto? Y invierte en... y que ellos también enfocados en, en la TAM y, y, y lo bueno que tienen eh, es que están muy enfocados en, en tech y en la TAM okay. Entonces entra Riverwood en, en, en, en Nuox. Yo te diría que personalmente, quizás para, para todas esas personas que están levantando funding, y eh, no solamente uno, uno al final busca la, la plata, por decirlo así, porque obviamente uno necesita esa plata para escalar y todo, pero uno también tiene que buscar un muy buen partner. Yo creo que ahí es súper importante que, que ya sea un private equity, un VC, un eh, qué sé yo, cualquiera, a un partner que te agregue valor, porque al final lo vas a tener sentado en tu board probablemente, el cual tú vas a tener que estar negociando y trabajando con él todos los meses. Entonces te tiene que agregar valor más allá de la plata que te están poniendo. Entonces yo creo que ahí es súper importante, efectivamente, en, en, en especial en esa serie A, que es tu primera vez que te vas como a, a hacer tu a share to equity, a traer a alguien externo a tu, a tu, a tu board, que estén súper alineados con, con tu propósito, que estén súper alineados con cómo querés crecer, que estén súper alineados con tu equipo. Eh, y yo siempre he dicho que uno de, lo, uno de, las, de los de las características que debería tener un, un founder o un CEO, a pesar de ser un líder es ser coachable. Entonces que tenemos que estar abiertos a recibir feedback, de que tenemos que estar abiertos. Quizás uh -huh. o sea, a veces no, no, nos cuesta un poco, eh, y yo creo que lo bueno que tiene tener un, un buen Board of Directors es que son tus coaches al final también. esto Te ayudan a ti a crecer, sí. a que tengas valor. Entonces, yo siempre digo, y esto es un dicho muy chileno, pero que el hecho de tener a Rearwood en nuestro Board nos sube el pelo, yo siempre digo. Porque ellos nos comparan con las empresas de su portafolio. No me comparan con mi competencia acá solamente en Chile. Me dicen, mira, acá en Estados Unidos Intuit está haciendo esto, o 0.com en Australia está haciendo esto. Entonces, efectivamente, te, te, te es un bar racer, o sea, te sube el, el, el nivel. Claro. Y eso a mí personalmente me gusta mucho, que, que, que alguien te, te challenge, ¿cierto? Eh, de, y uno al final no, no se aburre tampoco, o sea, al final uno, uno quiere estar siempre con, con mejores eh, desafíos, ¿cierto? Sí, sí. Y te veo que eres súper competitiva, ¿no? O sea, te veo que eres súper <risa> tenaz. Y, y dime, por ejemplo, en el tema de los bicis, eh, eh, ¿cada cuánto hablas con ellos de manera así como muy directa? Por ejemplo, ¿van por KPIs? Te preguntan KPIs. ¿O no es eso? Es, es más un tema, como dices, de coaching. O sea, ¿Cuál es esa interacción con un vicino? No, te, no, te lo digo sí. porque yo, yo tengo un capitalista y, y nos vemos de manera súper frecuente, pero, pero claro, queremos llegar a bicis y, y a más gente. ¿no? Claro. Es una buena pregunta. Eh, de hecho, yo creo que uno le diría, hay de todo tipo en, en hoy día, y no sé, hoy día no. uno levanta una piedra y sale un fondo, pero, pero en general... <risa> eh, eh, bueno, de nuevo, cuando elige un partner, uno debería elegir un partner que, que también te acompaña en esto y que te agregue valor, y que no sea solamente esto como una vez al q que te juntaste con ellos. Nosotros nos juntamos súper frecuentemente, o sea, una vez al mes sí o sí tenemos revisión de lo que nosotros le llamamos el MBA, que es el Monthly Business Review, o sea, cómo te fue en el mes anterior, y literal. O sea, cómo estuvo el New MRR, cómo estuvo nuestro churn, cómo estuvo el NetNew, cómo estuvo el CAC, el LTV2CAC, y te preguntan, o sea, ¿por qué acá este CAC subió? ¿Por qué el LTV no...? ¿Por qué tu ticket promedio está...? O sea, muy, muy, muy como down to business. Y eso es, está muy bueno porque efectivamente tienes un, un alguien que quizás no está en el día a día de la operación y que te hace preguntas, que uno de repente porque está más en el día a día no se las hace. Entonces, una súper buena instancia y revisar de nuevo. Eso es como, como, como business units muy... Eh. Y después... Ah. Eh, una de las cosas claves que también nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo, eh, es manejar la agenda también. O sea, uno también debería ser más proactivo y no esperar que ellos ¿cierto? siempre... Sino que uno también ser mucho más proactivo y si le miren, la próxima semana tenemos reunión, la agenda va a ser esta. Vamos a ver le enviar vamos a ver una propuesta de no sé qué y otras dos cosas más. Y así un poquito también uno tiene que ir manejando estas relaciones, ¿cierto? Para, para al final, ellos confían mucho también en, las, en el equipo y en las personas que están ahí. Por lo tanto, tú uno también tiene que ir manejando esas relaciones y, y, y un poquito empujando hacia dónde uno quiere ir llevando las cosas. Entonces, también una recomendación sería poder aprender a manejar esas relaciones. Y lo otro, de, de nuevo, a las relaciones: uno tiene esta cadencia, ¿cierto? De, o esta cadencia de, de la reunión mensual, pero entre medio, uno siempre debería ir como advirtiendo o diciendo, mira, vamos a ver este tema, revisémoslo en conjunto, ¿cierto? Eh, para cuando uno también llegue a esa reunión más ampliada, en el fondo hayan cosas que ya están conversadas, especialmente temas de budget, temas de maney, nuevos productos, ¿cierto? Entonces, efectivamente es una persona más dentro de tu, de tu directorio y que lo tienes que hacer parte de, de, de la operación. Y yo creo que le agrega mucho valor a la CEL. Eh, hey. Buenísimo, buenísimo. Ahora, bueno, hablamos de esta parte de, de, de los fondos, eh, hablemos de la tecnología. ¿Qué tecnologías eh, tienen en Ubox? Eh, eh, y digo, no solamente para llegar a tu mercado meta, sino incluso las de administración, las de adentro de la empresa, ¿sabes? Eh, el, el Slack, el Notion, el... Aaron, cuéntame un poco de eso. Bueno, eh, mira, yo, yo, yo, yo hay varias cosas que digo varias veces. entonces. Hay una cosa que yo siempre digo, que la única forma de escalar una empresa es que las personas sean capaces de tomar buenas decisiones de forma autónoma. Es decir, todas las personas de tu, de tu, de tu empresa que puedan tomar buenas decisiones de forma autónoma. ¿Qué, ¿Qué significa de forma autónoma? Que no tenga que estar preguntándole al jefe, oiga, ¿puedo hacer esto o no? No, de forma autónoma, cada una de las 204 personas de nuevo deberían ser capaces de tomar buenas decisiones. Ahora eso suena súper lindo, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuál es la infraestructura que uno tiene que tener para tomar esas buenas decisiones? Y ahí son claves, por ejemplo, las metas. O sea, que las metas sean muy claras y transparentes para todo el mundo. La transparencia, es decir, que todos sean capaces de ver los resultados de la empresa, ¿cierto? Eh, y el entendimiento del negocio. Y para todo eso uno necesita mucha tecnología también interna. Y especialmente ahora que estamos en remoto, ¿cierto? Que nos tocó a todos de un día para otro, ya llevamos 18 meses. Sí, vale. A pesar de que yo estoy en la oficina, todavía estamos en, en plan remoto y los que quieren vienen o no. Entonces, yo creo que hace 18 meses ya hay gente que no las veo. Eh, <risa> pero han sido los mejores 18 meses de nudos. O sea, nuestra productividad no bajó, eh, hemos crecido muchísimo. Eh, yo te diría que estamos más comunicados que nunca. Eh, ¿Sí? Y ha sido en base a comunicación y tecnología. O sea,. Eh, Slack ya lo teníamos hace tiempo, pero ahora hoy día lo usamos muchísimo, ¿cierto? Y, y, eh, y, qué sé yo, y al día se crean nuevos GIFIs para Slack también, como para pasarlo bien eh, Todos usamos Meet, ¿cierto? Y e instauramos, qué sé yo, por ejemplo, los town halls mensuales, ¿cierto? Que es cuando toda la empresa se junta, ¿cierto? Claro. A través de Meet, eh, todos los grabamos, los ponemos en la wiki Y tenemos una wiki interna, que lo hacemos con, con Atlassian, ¿cierto? Que son los dueños de, de, de, de Jira y de Confluence eh, y también para todo lo que es workflows internos usamos Gira. Eh, Gira. Y tenemos Google para todo, o sea, Google para Mail, Google para Meet, Google para, para documentos. Toda esa infraestructura, ¿cierto?, de tecnología nos ha permitido a todos mantenernos mucho más conectados y hacernos la vida un poco más fácil eh, internamente. Vámonos al tema de, del equipo. El equipo es importantísimo. Quizá el equipo tendría que hacerlo todo, ¿sabes? Muy, muy importante. Y me dices que todavía, que todavía tuviste la oportunidad de conocer a estas 204 personas que hay en la compañía, han pasado por tus entrevistas y han platicado contigo. Cuéntame primero acerca de tu equipo, cómo está estructurado un poco. Ajá. Y Cuéntame qué te hace falta, ¿Qué, qué, quisiera, qué, qué posición en este momento dices, ¿por qué no lo he encontrado? No. Sí, yo siempre he dicho que las la empresas están hechas de personas y no de productos. Por lo tanto, si es que uno tiene las la, la personas adecuadas, todo el resto como que funciona, eh, okay. y ese es el secret sauce de toda la empresa, ¿eh? o sea, no, no hay mucha otra secret sauce. O sea, un, un buen equipo es lo que hace que, que cualquier cosa sea exitoso Entonces, ahí yo soy una... una, una y, y de, entonces, si tú me preguntaras como, bueno, ¿y por qué pasaste de ser un Chief Revenue Officer a estar como CEO? Y es porque me encanta trabajar con personas. O sea, yo soy una fiel creyente que la única forma de impactar a nuestros clientes es con un buen equipo. Eh, y que las personas, cierto, de Nuox se sientan que están creciendo y que se están desarrollando y que están desafiadas. Eh, así que sí, o sea, gran parte de, de, de todo el foco de este... Porque yo tampoco llevo tanto tiempo en Nuox, Yo entré en agosto del 2019, así que llevo dos años en Nuox. Y desde que yo entré, gran parte del foco ha sido justamente eh, el equipo. ¿Por qué? Porque también... Cuando yo entré, justo estábamos en este punto de inflexión de ser un startup a un scale-up, por lo tanto sí. sí nos tocó mucha renovación de equipo. Y por renovación de equipo me refiero a que justamente tuvimos que traer estos operators, ¿cierto? Que eran personas expertas en sus distintas áreas, eh, que ya lo habían hecho y que nos, nos iba a permitir escalar, ¿cierto? Eh, entonces yo te diría que efectivamente hace un año y medio que renovamos, por lo menos, a casi todo el C-Level, o sea, todos los direct reports de los, del CEO, eh, por estos operators eh, más expertos con... Y yo cuando digo expertos, no solamente en su, en su core de, qué sé yo, de customer o de revenue, sino que expertos en management. O sea, el management es clave, que sean buenos líderes y que les guste liderar y que sean capaces de liderar y armar equipo. Yo siempre le robo una cita a la, a la Kim Scott, que es una de mis gurú, y ella dice, que la definición de un líder es que bosses guide teams to achieve results. O sea, los, los líderes guían a los equipos a obtener resultados. Me parece la definición más simple del mundo, me encanta, porque es uno siempre cuando te pone, qué sé yo, en Google, la definición de un líder y te ponen siete párrafos de lo que sí. tiene que hacer y yo te agote cambio acá te dicen tres cosas, ¿cierto? Guiar un equipo, ¿cierto? toda la parte del feedback, ¿cierto? Dar feedback entre, eh, armar equipos, que es la parte de contratar, despedirse, que hay que hacerlo, mantener al equipo, motivarlo, ¿cierto? Mantenerlo desafiado y obtener los resultados. ¿cierto? Definir las metas, cuáles son las metas, llegar a esas metas. O sea, si todos los líderes fueran capaces de hacer esas tres cosas, eh, todos funcionarían. Yo creo que tuvimos, hemos, hemos estado en, en un proceso importante de traer muy buenos líderes, formar a esos líderes, ¿cierto? Y armar eh, nuestra cultura hoy día, efectivamente, nuestro equipo está... Eh, de nuevo, no somos un equipo tan grande, ¿cierto? Pero, pero yo siempre uh -huh. he dicho que hay players como que pueden hacer 10 veces más de lo, que, de lo que otras personas hacen. Eh, así que hoy día, efectivamente, tenemos un área de revenue, que el área de revenue tampoco es tan común en Latinoamérica. Por lo claro. tanto, el área de revenue integra el área de ventas, marketing y partnerships. Tenemos un área de customer, un área de producto, un área de finanzas, un área de people, que para mí es clave, ¿cierto? Toda la parte de, de, de, de people y de cultura. Y ahí vamos armando eh, nuestro equipo y somos hoy día 204. Eh, estamos, estamos invirtiendo mucho en producto así que todos los software engineers out there que quieran venir a trabajar a, a Suma y a Xbox, bienvenidos. <ríe> y si, si tú encuentras, me dices dónde, porque estamos todos con el, con el mismo problema. Sí. Pero debes de tener mil cosas en la cabeza seguramente, pero siempre hay algunos KPIs que seguro te rondan y que siempre están ahí. Cuéntame un poco acerca de estos KPIs. ¿Cuáles cuál son los que siempre están ahí muy puntuales, muy presentes? Que siempre estás moviendo o, o cambian mucho. Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo siempre trabajo con, con, con dos pantallas <risa> eh, <risa> y, en, y en mi segunda pantalla donde yo veo mis reportes, ¿cierto? Entonces ahí siempre tengo un reporte del new MRR, del churn, del, del NPS. Eh, y de CISAT, que es como un poquito la satisfacción de nuestros clientes, ¿cierto? Entonces esas cuatro cosas yo creo que las miro a diario y múltiples veces al día. Eh, que es un poquito para mantener el pulso de, de, de, de, del negocio, ¿cierto? Y hacia dónde va eh, avanzando. Y después cosas que vemos quizás ya más a forma mensual que a nosotros también nos importa mucho, es el ENPS, ¿cierto? Es decir, cómo, cómo están nuestros, nuestros, nuestros, las personas en nuevo ¿cierto? Y el engagement de las personas también. Eh, y eso yo creo que también eh, es un KPI que cuando uno llega de nuevo a ser una empresa más grande, ¿cierto? O, o, yo siempre digo que cuando uno deja de poder saludar a todo el mundo en la misma room, uno necesita herramientas para poder medir cómo están las personas y uno ya no les puede preguntar a todos, sino que uno ya necesita... Entonces, por eso tenemos este ENPS y engagement que lo vemos ¿cierto? muy frecuentemente, porque de nuevo, las empresas están hechas de personas, no de productos, ¿cierto? Y tenemos que make sure de que nuestras personas eh, estén contentas, ¿cierto? Y desafiadas en, en Qué Maravilla. Bueno, Carolina, voy a, a la recta final. Ya me quedan algunas cuantas preguntas. Eh, bueno, el decirte también, eh, pues es increíble estar triunfando y, y empezar a realizarte en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Como persona, como mujer, todo lo que sea, eh, eh, pero seguro tienes alguna manera de sacar todo este estrés, toda esta presión. ¿Qué, qué, qué, qué, qué? No, y te lo pregunto, y te, te voy a decir muy honesto: cuando he hecho esta pregunta, algunos me dicen, ¿sabes qué? Ah, todavía sigue siendo un casillero eh, en el que no hago nada. Imagínate, eso, eso es fuerte. Y otros, pues me dan sus sugerencias, pero tú, ya sabes, ¿qué camino tomas pues, para. Pues para que no se te vaya la vida en todo esto. Claro. Bueno, una buena pregunta. Bueno, yo también he hecho mucho deporte eh, okay. y de hecho soy mamá de dos niñitas y, y lo continuo, quizá ahora en, en, en, en tiempos más reducidos, pero frecuente. Pues sí, para mí el deporte es clave porque sí. es el único minuto en que me pongo mis headphones, música fuerte, hago deporte y por lo menos son 40 minutos diarios como para mí, solo para mí. Eh, y lo otro es que yo, en general, soy una uh -huh. persona... Eh, bastante enfocada y que, y que soy capaz como de... de y quizá esto quizá, le pasa a muchos CEOs y founders, que, que soy muy buena como para cerrar la puerta y dejar de como rumiar, como se le dice, o darle vuelta a las cosas. O sea, yo llego a mi casa y además soy mamá, eh, entonces yo toda mi vida he dicho que tengo mis, mis dos horas sagradas al día con mis hijas eh, en la tarde antes de que se duerman. Eh, que para mí son full de calidad y full enfocadas en ella, y a mí eso también bailo con ella y jugamos y qué sé yo, y, y no veo mi teléfono y son esas horas al día que las dedico a ella eh, y que no pienso en trabajo. Después sí, obvio, me siento a trabajar a las 8 de la noche, probablemente cuando ya se durmieran, <risa> ¿Para, para qué andamos con cosas. Claro. Eh, pero por lo menos tengo me dedico, o sea, me, me, me, en verdad me doy el tiempo para, para, para estar con ellos y, y, y me desconecto y, y me conecto con ellas y. Y también siento que como persona, ¿cierto? Estoy como, como desarrollando mi whole self, ¿cierto? O sea, porque yo soy CEO, sí, pero también soy mamá, ¿cierto? Y tengo dos niñitas, ¿cierto? Y me gusta también, wow. soy persona, entonces siento que por lo menos invierto en mí, ¿cierto? Haciendo 40 minutos diarios de deporte, ¿cierto? Después, bueno, soy CEO y invierto en, en, en mis hijas, ¿cierto? Y en mi desarrollo como mamá en, en las tardes Así que trato de, de, de ir cumpliendo con, con esas cositas y, y de desconectarme, ¿cierto? Y enfocarse. O sea, cuando uno está en una reunión full focus en esa reunión, cuando estoy bailando con mi niñita, Full bailar con mi niñita. Súper super lindo esto que me acabas de compartir. Quiero que nunca me vean bailando con mi niñita porque es lo más ridículo del mundo. Pero, pero es divertidísimo. Pero yo lo, hago, lo hago, lo hago. Un, un nene de tres años y quiere bailar y quiere brincar y quiere golpear y quiere mil <ríe> cosas. ¿eh? Eh, vámonos con el presente y futuro de la compañía. Ya es la, como última pregunta. Eh, estamos a mitad de año. El COVID Ajá. ya se alargó. Yo, yo, yo, pa, parecía que se iba a ir y no se fue y pues, ya no ya no sabía ni qué pensar. Cuéntame qué se viene para estos próximos. Meses del 2021, y si ya tienes algo también en el, en el 2022 en el radar. Súper, súper. Estamos con metas agresivas de crecimiento. Como te dije, estamos ahí con esa meta de, de ser el scale up más exitoso de, de Chile. Así que mantener nuestro 40% de crecimiento sí o sí, y ahí mucho vía canales. Eh, canales significa sumar, cierto, partners y nuevos canales de crecimiento, así que eso es un desafío importante Y lo otro, eh, y quizás aquí adelantarlo y puede que mi CPO después me, me, me odie, pero a fin de año podemos <risa> lanzar un beta de un nuevo producto eh, Estamos todos muy entusiasmados de que, de que creemos que se ajusta mucho más a, a hoy día a las necesidades de las pymes Que son mucho más digitalizadas, mucho más automatizadas, mucho más integradas con el ecosistema, ¿cierto? Entonces ahí vamos a lanzar un nuevo producto en, en beta. Así que todos los clientes de nuevos que lo quieran probar lo van a poder probar en beta en Q4 y después a mercado en Q1 del próximo año. Así que se si vienen cosas interesantes para nuevos Súper interesante. Tenía otro tema en el tintero también, un tema como de responsabilidad. No sé si te sientes como comprometido o no, pero cuéntame un poco acerca de lo siguiente. A estas mismas entrevistas vienen... Una mujer por cada nueve hombres. Entonces, hay todavía pocas mujeres en, en, en estas posiciones tan destacadas tomando decisiones o siendo las inversionistas, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿te sientes como en un compromiso porque tú sí estás en esta posición o, o, como, o, o haces algo por jalar más gente? Cuéntame esta parte de ser mujer en estos ambientes de founders y de business. Sí, es verdad. Yo siempre tiendo a sacarle como screenshots a mis reuniones porque siempre soy la única mujer. <risa> se la mando a mis amigas del MBA, que bueno, yo soy un MBA y también éramos pocas mujeres, entonces todavía tenemos un grupito de, de, de las latinas en MBA, que somos como cinco eh, Pero sí, o sea, yo el tema de, de, de mujer debo confesar, y acá es quizá un, un tema más personal Pero cuando yo vivía en Chile antes de irme a, a, al MBA, como que para mí no era como un tema, como que en Latinoamérica todavía sigue siendo un tema que no se habla tanto Ahora sí, pero yo me fui al, a, a hacer el MBA en el 2012, imagínate, hace casi 10 años entonces, Todavía no era un tema que se hablaba mucho cuando llegué a Estados Unidos y me di cuenta que efectivamente se hablaba mucho del tema y ahí yo, me, debo confesar, que me enamoré del tema. O sea, yo dije, como, okay. esto es demasiado cierto, o sea, me ha tocado en, en toda mi carrera siempre ser de las pocas mujeres. Eh, y acá, y me metí mucho en el tema, de hecho soy hoy día inversionista de una empresa que se llama Wumap, que de hecho acá tengo su... su ¡Órale! Que es una, una empresa que es un software que se dedica a Break the Glass Ceiling para las mujeres, efectivamente, a través de dos cosas, y allí es por es, las razones por las cuales muchas mujeres no llegan a estos cargos es porque uno no tiene role models, o sea, como uno ve pocas mujeres, uno dice como, qué scary, o sea, algo malo de estar pasando allá arriba, de, de, de, <risa> como que no quiero estar ahí, ¿cierto? Qué y eh, pocos, eh, eh, como peers también, o sea, como pocos pares que te van como, como ayudando, y especialmente a esta edad, Muchas mujeres también son mamás, ¿cierto? por lo tanto uno tampoco tiene tanto el tiempo para dedicarle ¿cierto? a generar estas relaciones y generar esto. Entonces yo sí me siento, no sé si con la responsabilidad, pero por lo menos yo creo que aporto ya con el granito de, de estar ahí, ¿cierto? literal. O sea, de solamente haber llegado y poder decir como que uno no se muere, se, se, es difícil, pero se puede hacer. <risa> y sí invierto mucho tiempo en, en, en, en ayudar a otras mujeres y me junto con ellas y soy mentora de varias mujeres. Eh, porque a veces uno en verdad solamente necesita como compartir esto, o sea, que alguien te lo diga como que sí, es difícil, pero se puede hacer, eh, esto del balance eh, perfecto no existe, ¿cierto? No, claro. eh, hay días que, que vas a ser mejor mamá y hay días que vas a ser mejor CEO y bueno, y así es la vida, ¿cierto? Eh, y, y, y nada, y eso okay. yo creo que a mí sí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho el tema, así que todas las... Y siempre digo esto también, todas las mujeres líderes por ahí que están pensando en CEO y que dicen como no, y no sé, manden un mensaje por LinkedIn, yo feliz de ayudarlas, feliz, feliz. de hablar con ustedes, no. eh, y, y, y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el, el, el ayudar a otras mujeres también. Increíble, y la verdad que sí, eh, digo, es, es todavía un, un, algo que tenemos que hacer todos en conjunto, ¿sabes? Y, y como, como eh, yo nunca había pensado en la parte del role model que habías dicho, es cierto, o sea, si volteas para arriba, entonces no ves un role model, pues de qué se trata esto, ¿no? Claro, bueno. <risa> tiene mucho sentido. Querida Carolina, llegamos al, al cierre de la entrevista, estoy seguro que voy a volver a conectar contigo, estoy contigo, con tu equipo, felicidades por lo que hacen, eh, les deseamos lo mejor para este crecimiento que, que se viene, que ya traen ahí en planes agradezco de verdad mucho este tiempo. No, muchísimas gracias a ti Osvaldo también por dar visibilidad de, lo, de las cosas entretenidas que estamos haciendo en Latinoamérica, ¿cierto? de los buenos <risa> founders, de los buenos CEOs. Yo creo que la TAM es la región del futuro, estoy convencida de eso. Así que ahí también para los VCs que nos están escuchando, hay, hay muchas oportunidades de inversión en, en Latinoamérica, así que nada, para que nos, nos miren. Y creo que cada vez más estamos sacando talento ¿cierto? Y, y empresas que están re, literal resolviendo los dolores del mundo. Así que está buenísimo que, que personas como tú lo visibilicen y, y, y nos hablen todos <risa> Abrazo para ti, para todo tu equipo. Saludos a, a Chile, que, te digo que son... Qué bárbaros. Están haciendo muy bien las cosas allá contigo. Sí. ¿No? <risa> muchas bueno, gracias, ya, Carolina. Gracias. Queridos amigos de Interesante, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.